Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido al canal de Amenofis una vez más. Mi nombre es Cristian Marino, soy investigador y científico, y hoy te vengo a contar un poco acerca de la curvatura del agua sobre la superficie de la Tierra y el fenómeno de la creencia de la Tierra plana. En el video de ayer, eh, bueno, estuve leyendo los comentarios de todas las personas y si bien no era muy importante dentro de mis trabajos hablar de la Tierra plana, sinceramente lo hice de corazón eh, para poder debatir un poco el tema de la energía, que es el tema principal de todo esto en lo que nos encontramos, que es un mundo de dudas y preguntas que nos hacemos diariamente acerca de por qué las cosas son como parecen y a la vez no son lo que parecen para los que no vieron el video, te lo voy a dejar acá arriba y bueno vamos eh, primero que nada a proponer un modelo no de tierra plana sino de energía como todos sabemos la partícula más pequeña es la energía entonces nosotros yendo a ese lugar nos vamos a dar cuenta ¿De qué es lo que está pasando? Segundo, si la Tierra fuera plana, tendríamos que estar hablando de alienígenas, terraformadores que, bueno, basándose en su tecnología, pudieran haber hecho algo que escapa un poco a las leyes de la física. ¿Y por qué digo esto? Porque las leyes de la física, la materia es provocada por pequeñas partículas y estas pequeñas partículas forman toroides, estos toroides se anidan unos con otros y dan por finalizado lo que nosotros conocemos como materia, el toroide es esférico, a eso me refería, bueno, ¿qué pasa con la energía, la energía es algo que hoy por hoy eh, el físico más importante que existe sobre la tierra, te va a decir la energía es un fenómeno muy exótico o muy raro. Nadie tiene, a ciencia cierta, la definición exacta de la energía. En este video vas a ver eh, una buena definición de lo que es la energía, vas a escuchar palabras que quizás nunca hayas escuchado y bueno, desde ya te pido disculpas nuevamente por la publicidad pero en este momento la publicidad es lo que está haciendo que los proyectos del canal Amenofis sobre la energía puedan salir adelante. Así que bueno, proseguimos con el video. La curvatura de la tierra, la curvatura del agua. Los terraplanistas están haciendo mediciones y gente que por ahí no es terraplanista, pero simplemente que se quiere sacar algo de la cabeza, ideas, creencias, eh, saber un poco más la verdad. Sinceramente no estoy ni a favor de uno, ni estoy a favor del otro. Yo estoy a favor de la energía, que es lo que vengo investigando hace 10 años, como dije en mi otro video. Y es lo que a mí me llevó realmente a conseguir adelantos en las cosas que yo me propongo hacer. Adelantos que hasta ahora nadie ha podido hacer con respecto, por ejemplo, a la energía de Nikola Tesla. Si observas en mis últimos videos, vas a encontrar que estoy armando máquinas Exactamente iguales a las que armaba Nikola Tesla Y otras personas que hace 150 años se dedicaban a canalizar a través de la resonancia La energía etérica Y cuando digo etérica me refiero al éter ¿Qué es el éter? Gran misterio ¿Qué es la energía? Gran misterio Lo único que podemos saber hoy por hoy es que a la energía le han puesto nombres, como átomos, como gluones, bosones, eh, muones, quarks, un montón de nombres, que si vos pones quarks y pones imágenes, no vas a encontrar una sola imagen de lo que es la energía, por ningún lado, la verdad, vamos a ser sinceros. Bueno, en este video te vengo a mostrar parte del trabajo de investigación y desarrollo que vengo haciendo con respecto a la energía. No son conclusiones, no son teorías, sino quedado con pequeños factores que me han llevado a la resolución casi total de lo que es la energía. En este momento, eh, bueno, muchos eh, me criticaron en el video anterior, quizás por gestos que yo hacía, que a ellos les, les hacía parecer que yo era un poco condescendiente. Realmente yo no soy condescendiente, yo estoy acá por vos, para poder compartir lo que he hecho y bueno y que entre todos podamos elevar nuestra conciencia a través de la comprensión. En este momento el terraplanismo o el terraglobalismo son creencias que se basan en cosas que son hipotéticas, entonces, al ser creencias vamos a descartarlas, no nos vamos a poner ni de un lado ni del otro y vamos a analizar el verdadero origen de la materia, la energía. Así que bueno, hay muchas cosas que nos hacen preguntarnos el por qué. Eh, por ejemplo, en el video anterior olvidé de mencionar ciertos puntos que, que bueno, los terraplanistas dirán ¡Viva, aleluya, la Tierra es plana! Como dijeron en el video si, eh, No estás refutando nada, me decían Es más, estás diciendo que la Tierra es plana Yo lo único que dije es lo que un astronauta me dijo Que es lo que se ve de allá arriba Que coincide con los mapas antiguos Como por ejemplo del Capitán Bir Y con eso podemos... Eh, agarrarnos de algún lado de por qué hay mapas antiguos que muestran el globo en su totalidad como si fuera plano. Otras personas me decían que según de donde uno salga, si la tierra era plana, no se iba a ver el norte en el centro. Salgamos de donde salgamos y el globo se abre, siempre vamos a ver el norte en el centro. Obviamente vamos a estar en una perspectiva un poco más de este costado, un poco más de este costado, si salimos de distintos continentes. Y si salimos exactamente del polo norte, vamos a ver hacia abajo el polo norte. Pero siempre vamos a ver el plano desde alguna perspectiva. Por lo tanto, bueno, vamos a aclarar dudas. Pero hoy vamos a aclarar una duda que es la más grande. Es por qué si el planeta fuera una esfera... El agua se tendría que curvar, pero cuando van a medirla, por ejemplo con un láser, encuentran que el láser en línea recta nos dice que la Tierra es plana, ¿cierto? Bueno, también este astronauta me dijo, él tiene seis aviones de su propiedad, es un piloto aviador de la bala de plata, es un, tiene medallas de, todas las, de todo lo que te puedas imaginar. O sea, conoce la aviación mejor que nadie. Y una cosa que me dijo es, mirá, cuando yo voy volando, si la Tierra fuera esférica, yo tendría que ir bajando la cabeza del avión para poder hacer este recorrido. Sin embargo, nunca tengo que bajar la cabeza del avión, ¿cierto? Bueno, esa es otra cosa que nos viene a decir que la Tierra es plana. Pero ojo, la Tierra no es plana ni es esférica. Vamos a tirar esas creencias a la basura porque en este momento hay temas más importantes que hablar de que si la Tierra es plana o es esférica. Eso lo saben las personas con dos, dos dedos de frente y que le funciona más de una neurona. O sea, en este momento están pasando cosas en el planeta que son un desastre. El planeta se está muriendo. El planeta se está destruyendo y nosotros debatiendo si la Tierra es plana o es esférica. Realmente a mí me llamó la atención haber hecho el video de ayer y que todo el mundo comentara como si fuera eh, el tema número uno. Ok, quizás la gente que busca entretenerse con algo eh, lo tenga como un tema para poder... Bueno diversificar un poco los parámetros de su mente. Pero realmente hoy por hoy, el tema principal del planeta es el clima, el hambre, la enfermedad y la energía. Si nosotros pudiéramos hacer un buen uso de la energía, podríamos erradicar el hambre, podríamos acomodar el clima y podríamos detener cualquier guerra. Eso es lo que el canal Amenofis pretende. En este video lo dejo en claro que realmente yo no tengo interés en saber si la Tierra es plana o es esférica, pero sí me llama la atención lo que me cuenta un astronauta, pero por un hecho relacionado únicamente con la energía. Así que bueno, hoy en este video realmente te soy sincero, vas a ver cosas que jamás vas a ver en otro video y cosas que jamás viste en ningún lado. Esto que te voy a regalar hoy son cosas sacadas de mis trabajos que he hecho durante años siguiendo la pista de la energía cósmica. He llegado a un modelo, un modelo que también llegó Leonardo da Vinci, Nikola Tesla y otros grandes que no sé por qué los callaron, o sea, te voy a mostrar un dibujo que también dibujó Nikola Tesla y que si vos en tu casa siguieras los pasos correctos de la energía, terminarías dibujando el mismo dibujo o sea, no te vengo a mostrar algo inventado por mí te vengo a mostrar algo ideado por la misma naturaleza del cosmos se le llama el principio de incertidumbre, también se le llama fi, se le llama el error del cosmos y muchos nombres más. Digamos, el cosmos es simétrico pero tiene un pequeño desfasaje. Ese pequeño desfasaje da como origen a la materia. Entonces, hay muchas preguntas y pocas respuestas Por lo tanto no podemos salir A pelear ni a defender Ninguna teoría Ninguna postura Simplemente si nosotros descubrimos Que con un rayo láser Nos dice que el agua es plana Seguir preguntándonos Por qué el rayo láser Sigue plano En la longitud De la tierra, digamos Bueno Vamos a intentar ser ...sencillos, claros y específicos. Así que vamos a empezar por lo que yo empecé hace 10 años atrás. Por lo que yo empecé fue... ...qué estructura tiene la energía... ...si la tuviéramos que dejar en un espacio omnidireccional... ...o sea, que donde estén en todas direcciones la misma energía... Comprimiendo. Ese es el único dato que yo tenía en mi cabeza producto de la literatura que abunda sobre la éter y es que la éter comprime. Si salimos de ese dato vamos a poder resolver más del 50% de esta gran incógnita que es la naturaleza cósmica. Unos hablan de un Big Bang, otros hablan de un Big Crush otros trabajan en el CERN, chocando partículas y fusionándolas. ¿Para qué? Para nada, para no tener ni siquiera un dibujo. Un dibujo que hoy vos vas a tener. Así que bueno, te invito a esta aventura científica que es para todo el mundo. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos podemos ser parte de esta creación en conciencia. Así que bueno... Pido disculpas si llegas a percibir algún gesto condescendiente, pero desde ya te digo, mi misión es compartir el desarrollo de mis proyectos y hacerlos que sean tuyos, entregarlos en tu conciencia para que puedas seguir desarrollando lo que quieras, no creyendo nada. ¿Mm? Así que bueno, la mejor creencia es no creer nada y hacerse preguntas, y tratar de seguir pistas, como hacía Sherlock Holmes. Así que bueno, este video es un video muy importante, así que bueno, a todos los seguidores del canal, les doy las gracias por haberme permitido llegar hasta este video tan importante, por haberme apoyado en los momentos más difíciles de mi vida. Y bueno, a los que no son seguidores del canal, si te gusta este tipo de temas... Te recomiendo que te hagas amigo del canal y que sepas desde ya que todo lo que expongo en este canal te pertenece. Es tuyo seas quien seas, así me odies, así me ames, esto es tuyo. Así que bueno, desde ya te doy las gracias querido ser humano por tu tiempo y por tu paciencia. Vamos a ver de qué se trata la energía del co. Lo primero que debemos saber para convertirnos en buenos científicos es que debemos seguir una pista de la energía. La primera pista que te voy a dar es que el éter comprime todo, en todas direcciones. Por lo tanto, si nosotros soltamos una porción de energía que no tenga forma en el espacio, el éter la va a comprimir en todas direcciones. Por lo tanto, va a haber una compresión de este lado que va a hacer que esta montaña vaya bajando. Pero si nosotros bajamos esta montaña, esta montaña va a ir subiendo, este valle va a ir subiendo, perdón. Este valle va a ir subiendo, esta montaña va a ir bajando, y así nos vamos a encontrar, por fin, con una bola. Esta bola... Va a ser comprimida hasta que ya no pueda ser comprimida más. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si algo que se comprimió ya no puede ser comprimido más, pero sin embargo, el éter la comprime un poquito más? Lo que va a suceder es que la bola se va a clisar. La bola que ya no podía apretarse más se va a clisar en su totalidad, ya que todas las fuerzas están en el mismo sentido hacia todos lados. Bueno, luego de esta clisación de la bola, que había sido compactada, lo que vamos a ver es que no solo se clizó, sino que hubo geometría. En esta geometría es donde se forman las partículas, si yo extrajera un pedacito, veríamos que es como un diamante. ¿Qué pasa luego de que la bola que está clisada... ...sigue siendo presionada por el éter en todas sus direcciones? La fuerza de este lado va a dirigirse hacia el centro. La fuerza de este lado va a dirigirse hacia el centro. La de este lado también y la de este lado también. Por lo tanto, en el centro... Se van a acumular todas las fuerzas. Todo el resultado de las fuerzas de la bola se van hacia el baricentro. Y es ahí que la partícula del medio estalla. Esta pequeña partícula que se hallaba en el baricentro se compone de dos partes. El triangulito que miraba para abajo y el triangulito que miraba para arriba. Por lo tanto, el estallido... No va a ser uniforme en todas las direcciones igual, sino que va a tener una mayor fuerza en esta cúspide y en esta cúspide. Por lo tanto, todas las partículas que conformaban a la bola van a ser proyectadas en esta dirección y en esta dirección con más fuerza. Y la fuerza va a ir menguando a medida que vamos saliendo de la cúspide, por lo tanto se va a formar un escudo de este lado y un escudo de este lado. En este lugar se va a hallar una zona que nosotros llamamos el ecuador y todas las partículas van a salir proyectadas en esta dirección y en esta dirección. Hasta acá tenemos el estallido, producto de la compresión máxima de una bola homogénea de energía compactada que no pudo más, se clizó y no pudo más y estalló la del centro. Cuando todas las partículas salen proyectadas hacia la perisferia se encuentran con que la éter sigue comprimiendo, por lo tanto va a haber una fuerza de afuera que comprima al estallido, o sea que el estallido va a llegar hasta un lugar donde las partículas se van a compactar en un lugar. Ahí es donde se va a formar una corteza. O sea que como resultado vamos a tener a una esfera hueca que en el corazón, en el baricentro, va a tener una partícula emitiendo energía a través de su geometría. Por lo tanto, de sus picos saldrán vórtices y ahora podemos visualizar un poco mejor la estructura del toroide. De sus picos salen vórtices, generando al toroide. Igual que es arriba, es abajo. Esta zona que divide a las dos partículas, que nosotros llamamos ecuador, es algo que un físico llamó el muro de Bloch. El muro de Bloch es una zona que no es ni norte ni sur, sin embargo divide a las dos. Esta zona muy particular, al no ser ni norte ni sur, deja entrar al éter, el éter puede entrar por acá. ¿De qué forma va a entrar? En forma de anillos. De anillos. Anillos gravitacionales. Estos anillos gravitacionales van a poder entrar, van a llegar hasta el punto central y van a pasar a dividirse en dos fluyendo a través de la partícula. Por lo tanto, este modo, modelo toroidal se retroalimenta por su ecuador, a través de anillos gravitacionales, que no es otra cosa que anillos de magnetismo nuclear débil, que luego se van a dividir en dos y van a ser proyectados a través del magnetismo nuclear fuerte, que son los dos vórtices que generan los dos conos hexagonales que están unidos por sus bases. Hasta ahí tenemos el magnetismo nuclear débil que entra el magnetismo nuclear fuerte que sale y vuelve a entrar. Esto es lo que nosotros estamos buscando en la energía, la retroalimentación. Luego se van a crear campos, campos electromagnéticos, como si fuera la capa de la cebolla. Estos campos electromagnéticos se van a formar también siguiendo la misma geometría de la partícula subatómica que estalló. Entonces acá tenemos un modelo de energía que han dibujado grandes científicos siguiendo la misma pista, que la éter comprime todo a su paso en todas direcciones. Este modelo toroidal de magnetismo nuclear débil que entra y forma campos electromagnéticos genera flujos de magnetismo nuclear fuerte también va a tener un campo radiante que sale hacia afuera y que también se va a topar con el éter y va a formar una capa esta capa se la va a llamar magnética que es cuando la energía radiante se compacta forma el magnetismo por lo tanto tenemos en nuestro modelo las cuatro propiedades básicas del universo magnetismo magnetismo nuclear débil electromagnetismo y magnetismo nuclear fuerte ya tenemos nuestro modelo para poder estudiar lo que es la energía del universo si vos le preguntas a cualquier físico de qué se compone este universo, te va a decir que, es que se compone de puntos. O sea, que por un lado tenemos a científicos, altos científicos, mostrándonos esto, y por el otro lado tenemos ahora lo que ya sabes, el modelo toroidal de la partícula fundamental de aéter que en disrupción crea los cuatro factores del universo, magnetismo-electromagnetismo, magnetismo nuclear fuerte y magnetismo nuclear débil. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con un punto? Bien, vamos ahora a ver qué podemos hacer con esta partícula para extraer su energía. Nosotros tenemos acá la partícula fundamental de éter, que está... En una constante disrupción, a esta constante disrupción se la llama la constante de Planck, la constante de fina estructura o la constante universal. Esta pequeña partícula es de carácter virtual, ya que genera campos virtuales. Lo que nosotros vamos a ver como una esfera no es otra cosa que los campos de la partícula. Bien, como verás también de este mismo modelo salen muchas cosas como los insectos, eh, las plantas, las flores, todo se basa en el mismo patrón de movimiento. Bien, nosotros queremos hacer una máquina que extraiga la energía de esta partícula en disrupción, lo que vamos a necesitar es algo que la canalice de este lado y de este lado. Esto yo lo pensé durante mucho tiempo, cuál podría ser la máquina que extrayera energía de la partícula fundamental de aéter. Y al final terminé comprendiendo que por un lado teníamos que generar entre dos electrodos una chispa que esta chispa tenía que tener una frecuencia que sea múltiplo de la constante de Planck tenía que tener una fuerza de presión para poder presionar a la partícula hacer que salgan sus anillos hacia afuera y que luego vuelvan a entrar y nos entregue la energía bueno por un lado Necesitamos colocar una bobina en ambos extremos. Una bobina, por un lado, que haga que la energía haga esto y luego haga esto. Pero ¿dónde ponemos la energía que vamos a estar extrayendo de esta partícula fundamental de éter? La vamos a colocar en un capacitor entonces ¿qué tenemos un circuito resonante bien una bobina conectada a un capacitor donde las dos partes tengan los valores adecuados para que en estos dos electrodos se produzca una chispa que genere la presión necesaria la frecuencia necesaria o sea que estamos hablando de voltaje, amperaje y frecuencia, vamos a lograr hacer bailar a esta partícula. Y cuando digo bailar, es para que entiendas que la gente del CERN está intentando destruir a esta partícula brutalmente con unas máquinas que no tienen sentido porque no la hacen bailar. Cuando vos en tu casa con una simple bobina y un capacitor podés hacer bailar a la partícula fundamental de aéter. Por lo tanto, ya tenemos no solo el modelo de la energía primordial de este planeta y del universo, sino que tenemos la manera de hacerla bailar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir este capacitor para que la partícula quede adentro del muro de bloch. En este momento tenemos positivo por este lado y negativo por este lado. Pero nosotros dijimos que esta partícula quedaba entre medio así que lo que vamos a hacer es abrir el capacitor en dos abrimos el capacitor poniendo un capacitor acá y poniendo otro capacitor acá entonces hemos abierto el capacitor esta bobina ha quedado dentro del muro de Bloch porque acá tenemos positivo y acá tenemos negativo por lo tanto, lo que sigue es la apertura del muro de Bloch. Esto lo vamos a conectar a los dos electrodos que van a generar una chispa. Luego, esto lo vamos a conectar a un transformador de alta tensión. Un transformador de alta tensión es un transformador donde nosotros le metemos, por ejemplo... 110 o 220 voltios y nos lo va a multiplicar a 10.000, 12.000, 16.000 esa energía de alto voltaje va a generar una chispa cada vez que se genere una chispa luego se corta y cuando se corta se produce la simetría de fuerzas significa que la energía viene, se junta y luego se separa saliendo para cada lado la mitad de la fuerza esta mitad de la fuerza va a llegar hasta acá con sus electrones pero de este lado va a empujar la energía etérica entonces vamos a tener una fuerza y otra fuerza en el mismo momento nosotros ahora vamos a sacar estos electrodos de acá ya que hemos puesto los electrodos ahí. Entonces ahora nuestro modelo va a bailar dentro de esta bobina. Ya tenemos dos fuerzas etéricas que empujan al mismo tiempo, una para este lado y la otra para este lado, y van a caer en la bobina. En el punto medio de la bobina se va a producir... Lo que se llama energía de punto cero. Obviamente. ¿Por qué la energía de punto cero nos da energía infinita? Justamente porque en el centro de esta bobina. Se disrumpe una partícula fundamental de aéter. Ahora, ¿qué pasa si la bobina no tiene las dimensiones correctas? Y otra cosa. Esta partícula cuando baila emite una energía para un lado y otra energía para el otro. Nosotros tenemos positivo o negativo, pero dentro del dominio magnético del muro de Bloch ya no tenemos positivo y negativo, sino que tenemos magnético y radiante. Por lo tanto, nosotros la energía que queremos obtener puede ser magnética o radiante, en este caso queremos la radiante, para poder prender una lámpara. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a hacer es, como la emisión de energía de esta partícula es simétrica, por lo tanto larga, tanto radiante como magnético, lo que vamos a hacer es poner una puesta a tierra de este lado. ¿Para qué? Para que la energía magnética se vaya hacia la Tierra. De esta manera, nosotros le damos una canalización a la energía magnética de la partícula fundamental de éter. Por el otro lado, vamos a poner de este lado una antena, que es un cable con una esfera metálica. ¿Para qué? Para que la energía radiante sea emitida por esta esfera. Pero luego de eso, nosotros vamos a tener que sintonizar esta bobina sacando un cable de este lado y empezando a probar puntos. Digamos, le vamos sacando vueltas a la bobina. A medida que le sacamos vueltas a la bobina, vamos a llegar a un punto en la bobina donde se va a provocar la simetría de la partícula fundamental de éter O sea, vamos a tener la correcta inductancia para la capacitancia. Es ahí que entra en resonancia a nuestro equipo. Es más, si vos le preguntás a un físico qué es la resonancia, no va a tener palabras para explicarte qué es la resonancia, mientras que ahora vos ya sabes explicar qué es la resonancia, lo tenés en tu cabeza, ya sabes que la resonancia es un baile que nosotros vamos a hacer a través de dos fuerzas simétricamente que se van a Encontrar en un punto medio En una bobina que está sintonizada Y que a partir de ahí Por un lado va a salir la energía radiante De la partícula fundamental de éter Y por el otro lado se va a canalizar La energía magnética de la partícula fundamental de éter A través de esas dos canalizaciones Vamos a poder obtener Energía radiante De el cosmos Lo que vamos a ver ahora Es la definición de lo que nos hicieron creer falsamente como gravedad. Nosotros tenemos el planeta y tenemos a la éter que comprime todo el planeta en todas direcciones, así como te mostré que comprimía la primera bola que originó la disrupción de la partícula fundamental de éter. Obviamente, entonces, en nuestro modelo de planeta, vamos a tomar la misma referencia. Vamos a tomar una esfera hueca que en su centro tiene una partícula fundamental de éter que genera anillos gravitacionales que salen por el ecuador y flujos vorticiales que salen por el norte y por el sur. Eso por un lado. El éter comprime a la Tierra en todas direcciones y nosotros, si dejáramos caer, por ejemplo... Agua, si yo agarro un vaso y le hago así, el agua va a caer en esta dirección. Por lo tanto, acá va a caer en esta dirección, acá va a caer en esta dirección, acá va a caer en esta dirección. Pero ¿por qué el agua cae? ¿O por qué si yo tiro esta tiza cae? Porque el éter, al comprimir, arrastra absolutamente a toda la materia hacia la corteza de la Tierra. Es por eso que si nosotros saltamos, el aéter nos vuelve a bajar. Pero también está el campo de la Tierra, porque hay una partícula en disrupción. Por lo tanto, hay una fuerza que es menor que sale hacia afuera. Esta fuerza que es menor, que sale hacia afuera, es la que nos permite estar parados, saltar, y obviamente luego el aéter nos regresa nuevamente a la Tierra. Entonces, si acá hay agua, este aéter la va a compactar sobre este lado. El agua de acá la va a compactar sobre este lado. El agua de acá sobre este lado. Y así puede estar la esfera, la esfera recubierta de agua. Y el agua no tiene por qué caerse a ningún lado. Y puede curvarse de la manera que el éter le ordena que se curve, que en realidad no se curva. El agua de acá está acá, el agua de acá está acá, está... o sea, todo está aplastándose contra la corteza de la Tierra. Punto número uno. Punto número dos. ¿Por qué, si yo estoy parado acá y con un láser mido, no puedo ver esta curvatura? Simplemente porque el magnetismo de la Tierra también dobla la luz. Y esto, bueno, va a ser un poco más difícil de entender. Si yo estoy en la superficie de la Tierra, esférica, pero la superficie de la Tierra emite una energía que curva la luz, cuando yo esté parado acá, esta curvatura la voy a ver plana. La pregunta del millón es ¿por qué voy a ver plana algo que es curvado? Simplemente por el mismo efecto de refracción negativa del cual hablé en el video anterior. Si desde la ionósfera nosotros vemos a la Tierra plana producto de que nuestra visión entra en la óptica de la ionósfera desde la superficie de la Tierra, también sucede lo mismo. La ionósfera tira energía. Y se genera un colchón de energía que a nosotros nos va a dar la visión esférica, la va a convertir en plana. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué cuesta tanto entenderlo? Primero, porque esto no es materia. Ya dijimos que estos son partículas virtuales que crean campos de energía. Por lo tanto, esto no es materia, estos son campos de energía. ...y responden a la óptica cuando se concentran en mucha densidad. La misma densidad que hay en la ionósfera, hay en la superficie de la Tierra y se llama magnetismo terrestre. El magnetismo terrestre lo podemos ver de lejos en días de calor, es como, como, como un, una, unas ondas que suben. Hay gente que también puede ver espejismos producto de esto y el espejismo te está diciendo que esto es virtual que esto no es fijo, que el ojo es engañado por la virtualidad del magnetismo terrestre. Entonces nosotros, desde la ionósfera vamos a ver a la Tierra plana, desde la superficie de la Tierra la vamos a ver plana, pero en realidad el modelo de la energía nos indica que la Tierra es una esfera hueca con un corazón de plasma, que no es otra cosa que los campos en disrupción de la partícula fundamental de aéter. Podría estar hablando de esto durante meses, pero bueno, he decidido cortar el video hasta acá para que puedas eh, bueno, digerir todo lo que escuchaste y de alguna manera analizarlo, volver a seguir las mismas pistas que seguí yo, que siguió Leonardo da Vinci y Nikola Tesla y que puedas llegar a la misma conclusión. Esto es una matrix, esto es un conglomerado de partículas virtuales, por lo tanto la materia no existe. Entonces es muy fácil que a nuestros ojos se formen efectos ópticos que nos dicen que las cosas son de una manera cuando no son de esa manera. Así que bueno, ahora también quiero que veas de qué hablaba Nikola Tesla cuando nos decía que en todos lados hay energía, mucha energía. Así que bueno, ojalá que a partir de este video se te despierte el espíritu de científico y pases a tomar cartas en el asunto, pongas manos a la obra y con muy pocos componentes que te voy a estar mostrando video tras video en el transcurso de este tiempo, puedas ir armando los aparatos correspondientes para lograr la autosuficiencia energética en tu casa, ayudar a otros, y que con esta energía también puedas bioremediar la tierra y bioremediar tu cuerpo. Si lo hacemos entre todos, podemos terminar con este caos del infierno que hay en el mundo. Hoy por hoy, miles de personas se están suicidando, producto de la angustia, de la rabia, de la depresión que nos están provocando con ondas milimétricas, con microondas. Por lo tanto, es esencial... ...que entendamos qué es la energía para poder contrarrestar su endemoniada energía. Otra cosa que te quería decir, la energía de la éter es negativa... ...la energía del Wi-Fi, de las torres de comunicación, de las torres de telefonía es positiva... ...por lo tanto la energía negativa no necesita un cable para distribuirse eléctricamente en ningún lado. El éter es negativo con energía negativa en negativo con negativo se repele por lo tanto no hay gasto, no hay fricción podemos usar el aire como un conductor la tierra como un conductor así que bueno si te gustó esta clase de videos suscríbete dale a la campanita para que te llegue el próximo no te pierdas ninguno estamos en un momento donde pronto las cosas van a estar mucho más difíciles que ahora por lo tanto no perdamos el tiempo con la estupidez de estar refutando que la Tierra es plana o que la Tierra es esférica. Concentrémonos en la energía del cosmos, que es la energía que nos compone. Nosotros tenemos partículas en disrupción en todo el cuerpo. Ese es nuestro equilibrio. Nosotros tenemos partículas en disrupción en la mente. Esa es nuestra inteligencia. Y no es nuestra inteligencia, sino... Es la inteligencia de la geometría que sale de una partícula fundamental en disrupción, que a través de su geometría genera coordenadas. Por lo tanto tenemos que entender que tenemos a un aliado dentro de nuestro cuerpo, solo que no estamos sabiendo verlo. Cuando lo empecemos a ver, este aliado nos va a contestar. Así que no te sientas solo, no te sientas sola porque tenés una maravilla en tu interior. Te agradezco tu tiempo, ojalá que no se haya hecho muy largo este video y lo hayas disfrutado. Te pido disculpas por los anuncios nuevamente y bueno, y decirte que en videos posteriores vas a estar viendo paso a paso cómo armar las máquinas que Nikola Tesla armó hace 150 años atrás y que hoy por hoy nadie tiene la menor idea de cómo armarlas. Así que bueno, eso. Seguime los pasos y te voy a estar ayudando en todo lo que pueda. Si tenés dudas, podés escribirme a amenofisporunmundomejor.com Y si querés colaborar con este proyecto para que yo pueda seguir comprando materiales y mostrarte máquinas mejor hechas, podés hacer una donación al Paypal que te dejo en la cabecera de este video. Te agradezco de todo corazón el apoyo, la ayuda... Y nos vemos en el próximo video. Chao.